Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Francisco Viña, soy docente, parte del equipo que escribió las clases de, del tercer módulo, eh, es cómo enseñar eh, el, el arte, cómo preparar una clase de arte. Y en este caso, en esta primera clase, refería al contenido materialidad, eh, lo primero que tenemos que tener en cuenta es justamente la importancia de poder enseñar este contenido en todos los niveles de la educación artística porque entendemos que el material o los materiales, digamos, son un rasgo esencial o trascendental en la política de las obras en la actualidad. Entonces, primero para construir una clase de arte referida a este contenido tenemos que tener en claro cuál es el contenido para tener en claro cuáles son los objetivos de la enseñanza. Eh, en este sentido, la idea es poder construir en el espacio y tiempo áulico de la clase, obviamente atendiendo a las particularidades eh, que presenta el grupo de, de estudiantes, de educandos, eh, cómo vamos a pensar la clase desde una actividad, ¿no? desde una actividad que conlleve a poder producir obras ¿sí? eh, y a través también de la reflexión, ¿sí? es decir, poder reflexionar sobre lo que estamos haciendo, reflexionar sobre la praxis. Entonces, eh, nosotros planteamos que es eh, primordial hacer un estudio exhaustivo de los materiales. ¿sí? Este estudio que nosotros eh, proponemos en la, en la clase tiene dos ejes trascendentales o, o principales, digamos. Uno es eh, está ligado a, la, a las cualidades o, o propiedades de los materiales y el otro está ligado a eh, la conciencia ¿no? o, o a la, la dimensión simbólica que, que existen de los materiales. ¿Por qué decimos que es muy importante tener este estudio? Eh, porque a partir de, de, de, de este análisis que hacemos sobre las, las distintas materiales con los cuales vamos a trabajar, eh, es es posible hacer transformaciones, analogías, eh, construir metáforas, ¿no? Es justamente empezar a trabajar ese, ese proceso de, de dialéctico en el cual la, la, la idea y la forma o, eh, se, va, se van eh, relacionando y van eh, posibilitando eh, en, eh, metáforas o poéticas y demás que van a devenir en, en la culminación de, de, una, de una producción por parte de los estudiantes. Entonces, eh, nos parece fundamental eh, que se tenga bien en claro, o dejar bien en claro, que la importancia que tienen los materiales a la hora de producir, justamente dedicando, construyendo esta clase, esta primera clase, este módulo 3, eh, debido también a que existe una, una ausencia de contenido en, en, en los diseños curriculares, eh, y es por eso que, que nosotros apostamos a que, que este contenido eh, sea analizado, sea trabajado en el aula este, a fin de, de poder este, construir eh, nuevas, nuevas imágenes en, en, en el mundo. ¿no? Es decir, que nuestros educandos eh, tengan la posibilidad de, de colocarse en ese lugar de productores ¿sí? y, y también de, de poder reflexionar acerca de sus producciones. Así que los dejo con, con la clase, espero que, que les guste, que le entiendan y ¿sí? que les vaya a ver. Nos vemos en, en la clase 2.